¿Alguna cuestión? ¿Alguien tiene alguna cuestión o pregunta? Adelante. Así hay, hay micrófonos de sala. ¿eh? Gracias, Marcelo Hola, buenos días. Aunque habéis hablado de ello ya, pero no sé si soy radio, entonces necesito como un testimonio eh, que quede bastante claro para la gente que nos escucha, porque son datos bastante confusos todos, ¿no? Son muchos datos, muchos... Eh, indicadores diferentes. Entonces sí me gustaría saber eh, cómo habéis calculado eh, esa reducción de la tasa de pobreza del 3,2% ciento puntos porcentuales eh, da, gracias al escudo social. No sé si me lo podéis explicar de una forma que, que la gente lo pueda entender. Esa es difícil. Sí. <risa> A ver, este, ¿no? Eh, a ver, he mostrado en el gráfico anterior dos, dos, eh, dos series, dos filas, ¿no? do, do, dos líneas de colores. ¿no? Entonces, la de abajo representa la tasa normal, la que se calcula siempre de pobreza. Y la de arriba es calcular la tasa de pobreza. Es posible, a partir de los datos de la encuesta de condiciones de vida, calcular eh, una tasa de pobreza sin tener en cuenta las transferencias, es decir, sin... ...sin tomar en cuenta la cantidad de dinero que reciben de, de esas familias de las distintas administraciones. Es, la diferencia en, en esa tasa de pobreza marca el, el valor, digamos, lo que hace la administración pública... ...para rebajar la tasa de pobreza. ¿Vale? ¿Todos lo entendéis de momento? ¿Sí? Vale. Entonces, esa diferencia, no, no el valor completo, sino la diferencia entre la de arriba y la de abajo. Hemos visto que esa diferencia... Eh, no es constante del, del todo, pero se parece mucho y en los últimos años sí era muy parecida ¿no? la diferencia. Sin embargo, se incrementa mucho eh, en el último año. Entonces, si podemos calcular que cuánto es el, el, el valor de ese incremento, tenemos... La, eh, el, lo que ha aportado la, poli la nueva política, la de ese año en concreto, con respecto a la, a, la, a la política anterior a las que había el año pasado, si el año pasado era así y este año es así esta diferencia de aquí hasta aquí es la que marca lo que hemos hecho el último año por, por la labor por, por mejorarlo ¿verdad? Claro. entonces eh, estu eh, eh, analizamos eso y concluimos ¿el dato está bien? no está, está bien pero digamos, explicarlo es un poco complejo, pero sí, eh, esa diferencia, eh, pillar esa diferencia, es la que es, eh, equivale al 3,1% de la población, ¿vale? Si ese 3,1% lo llevas a los 47 millones de personas que en España, calculas que es un millón y medio de personas, ...que no están en pobreza... ...que dejan de estar en pobreza... ...por efecto de lo que se hizo ese último año... ...solamente... ...el, el efecto de la, del conjunto de las políticas públicas... ...es mucho más alto... ...hemos visto que, los, que, lo, que, lo, que, que lo baja 10 puntos... ...en este año... ¿no? ...pero las del último año es el 3%... ...creo que eran 10 puntos o 12 por ahí... Sí. Claro, 10, puntos, ¿no? ...10 puntos son eh, 4 millones de personas... ...son casi 5 millones de personas... ...es decir, las políticas públicas en su conjunto... ...bajan, reducen... O sea, eliminan a 5 millones de la pobreza, que si no tuvieran eso, serían, eh, ingresarían en el indicador y serían pobres. ¿verdad? Entonces, de esos cinco millones, 1, 5 millones, 1,5 se refiere a algo que se implementó el último año. No sé si queda claro, pero... ¿Y los 5 y todos en cuántos años son? Cada año. Bueno, es, claro, los 5 eh, en el último año. En el último año, la diferencia es así. Solo una parte es... De lo nuevo. Y la otra parte es de lo que ya se venía haciendo. Ya, ya, ya, ya se venía haciendo antes, ¿no? Porque si antes venía, supongamos, yo venía gastando en desempleo un millón antes y ahora gasto un millón trescientos y vemos que el desempleo ha bajado. La baja del desempleo tiene eh, es de ese año es culpa de los trescientos eh, mil. Ha bajado un millón trescientos. Pero la, la, lo que se le puede asignar a la modificación de las ayudas de este año es el tocico de arriba. No sé si. ¿No? Sí. Sí, a, a, a grosso modo lo que estamos lo que estamos diciendo es que si tradicionalmente la, las transferencias del Estado bajan la pobreza en siete puntos, este año las transferencias lo han bajado en diez puntos. Eso significa que la diferencia son tres puntos. Lo, lo que hay. El impacto, entonces, eso se traducido en población, es un millón y medio de personas. Lo que es, ese sería un poco dicho al burro, no dicho bien dicho como lo ha dicho él, no, sino dicho, dicho burro. Pero <ríe> y demás, eso sería un poco lo que lo que realmente se está se está viendo ¿no? en, en ese estreno alguna otra cuestión por favor a, a, bueno empezamos por allí y luego vengo por este lado venga adelante Begoña. Eh, agradeceros. Bueno, soy Begoña San José de la plataforma Impacto de Género ya. Gracias a, a la Red Europea Contra la Pobreza por compartir vuestro trabajo, porque yo creo que lo que habéis dicho al principio eh, no es solamente cómo explicáis la, la dinámica de la pobreza, sino a quién nos la explicáis y que gastáis energía y tiempo en que os entendamos y que compartamos eh, con vosotros la lucha. Y la segunda cosa es respecto a la desigualdad de las mujeres. Yo os quería pedir que, o sea, nosotros trabajamos sobre, sobre todos los indicadores que hay de desigualdad. La brecha mayor está en las pensiones. ¿Por qué? Porque la pensión acumula cuarenta y tantos años de vida de una persona. Entonces ahí se, se juntan, se combinan la brecha salarial con también la, la, el tiempo de cotización, etcétera. Y por eso el, la petición concreta que os quería hacer es que ya que tenéis buena relación con el INE, pues que el INE actualice el, el indicador de la meta 5.4 de desarrollo sostenible, que es el tiempo dedicado por hombres y mujeres a trabajo no pagado de cuidado de la infancia y de las personas dependientes, porque esa es una cosa que no afecta solamente a, los, a las familias monoparentales, afecta a, a, a, prácticamente a toda la sociedad, y eso sí que es muy estructurante, es muy estructurante, porque una persona... Está en una familia monoparental, es decir, con niños menores de edad, está así 18 años de su vida, pero el precio lo pagan no en esos 18 años, sino que cuando dejas de ser una familia monoparental sigue pagándolo porque lo que tú has hecho en, en, en tu edad laboral entre los 20 y los 40 años no lo recuperas a los 50 no sé si me explico. Entonces, que le pidamos al INE que aplique lo que ha dicho el foro político de alto nivel de Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que es que dentro de la encuesta de población activa meta un módulo de uso del tiempo, porque el que hay ahora es de 2010 y estamos en 2022. No vale, está eso obsoleto. Vamos, obsoleto que decir no actualizado. Entonces, que, bueno, que, eso, que aprovechéis también, primero, para considerarlo y, segundo, para que ya tenéis esa Difícil, buena, vamos, no difícil, sino buena relación con el INE, pues que, que también eso que mida la pobreza, no solamente en algún momento, sino a lo largo de toda la vida. Vamos, la pobreza, la desigualdad de género. Gracias. Tenemos una buena relación, no sé si tanta, tanta No, pero sí, lo de todas maneras, ya lo ha dicho antes Juan Carlos, eh, la encuesta de condiciones de vida al final no es una encuesta que permita hacer una segregación por sexo, verdaderamente. Es, es verdad que lo hacemos todo, pero quien está empujando eso es los, las, los hogares con mujeres solas, eh, con o sin hijos a cargo, ¿no? Pero eh, quien empuja esa esas diferencias que hay es, son esos hogares, eh, porque los hogares en donde hay eh, dos, dos dos cabezas de familia y demás eh, mujer y hombre, eh, en eso se, se reparte y si hay niños, pues se reparte entre ellos o sea, verdaderamente lo que es el impacto de la pobreza, lo mismo ocurre con, lo, con la infancia no no, no hay eh, no, no hay hogares en donde se, se separen los niños de los es, es el hogar, ¿no? verdaderamente la encuesta de salud de vida en, lo, en los hogares, pero vamos, lo tenemos en cuenta gracias por la, por la observación eh, sí, Cristina, y después adelante sí, sí Bueno, Muchísimas gracias por la presentación. Eh, quería preguntaros si en el análisis habéis tenido acceso a información sobre la variable de discapacidad y en el caso de que tengáis acceso, si hay algún tipo de relación entre la discapacidad y la pobreza. Gracias. Hay un, una diana, hay una, un capítulo específico para el tema de discapacidad, es verdad que no lo hemos, no, no lo hemos puesto en, en la presentación, y si no me equivoco, eh, creo, eh, dudo entre si ninguno o ninguno eh, de los indicadores están mejores las personas con discapacidad que las que no tienen discapacidad. Ninguno. Exactamente, todos, es sí. decir, en todos los indicadores, todos las personas con discapacidad están peor que las personas sin discapacidad, pero hay un capítulo completo, eh, lo podéis ver en, en cualquier momento. O sea. Que quede. claro Allí atrás también habían pedido palabra. Y luego allí también. Buenos días, eh, muchísimas gracias por el informe de gran calidad. A mí me ha surgido la, la duda, eh, me gustaría saber, con eso de que hoy en día ya conseguir empleo, tener estudios, ya no te garantiza salir de la pobreza, ¿se conoce eh, cómo ha sido la evolución a lo largo de las últimas décadas? Es decir, eso que decían nuestros padres, ¿no?, Nuest que, que si tú vas a estudiar, pues pues ya está, vas a, vas a vivir bien y tal. ¿A partir de qué momento en la historia de las últimas décadas eh, esto ya no se cumple? Porque quizás si consigamos saber a partir de qué momento eso ha ocurrido podamos en, encontrar factores no que puedan explicar mejor eso de cara a poder implementar eh, pues soluciones. ¿no? no sé si es una, una pregunta a la que me pueden responder, tienen los datos o... No. Tenemos los datos desde el año 2008, 2000, desde 2008 es donde claro. tenemos los datos, desde antes no se puede, tenemos una evolución, y es una evolución que es verdad que va, que, que aumenta, pero no, no no podríamos decir aquí se produce un... un una quiebra que yo recuerde no no no, no, no. no se produce esto eh, esto tiene que ver con otros elementos más de carácter social y que tiene que ver más que más que con el, el, el tema estadístico tiene que ver con la posibilidad de acceso eh, tú puedes conseguir llegar a tener una titulación superior si tu padre es herrero y tu madre es ama de casa y no tienes eh, y tu estructura familiar pues eh, los tíos son albañiles y las eh, o bien están eh, trabajando en un supermercado. y No es la misma posibilidad que si tu, tus padres son, fun, son fun, altos funcionarios y, y, eh, o tienen tienen rentas muy altos o tienen son empresarios y demás. Los dos son los dos o tienen la titulación superior. Pero las posibilidades no son las mismas. Bueno, eh, si me permites decir, me estoy, me estoy acordando, en el año 2000, hace ya, ¿No? recuerdo que hablamos con unos colegas con unos compañeros sobre lo que estaba pasando en, España, en, en Estados Unidos porque ahí se estaba comenzando a hablar de los pobres con empleo en Estados Unidos en el año 2000 y, y nos llamó mucho la atención eso y, y lo hablamos en profundidad yo recuerdo esa conversación ¿no? y, y me acuerdo que llegamos a la conclusión no, eso no va a pasar en España nunca porque aquí tenemos protección Quizás se debe también a factores como un crecimiento cada vez más exponencial de la población mundial, ¿no? Entonces, los recursos son limitados, eh, eh, cada vez somos más, entonces la distribución cada vez es más complicada, ¿no? Entonces ya no es necesario... No, de hecho la población va bajando y sobre todo la población joven. Eh, creo que está más en la línea de eh, la calidad del empleo que se ha ido generando a lo largo de los años. La población mundial aumenta, ¿no? La po o sea, a día de hoy somos 7.000 millones y dentro de poco vamos a ser 10.000, ¿no? Pero Entonces. estamos hablando de España, ¿no? Ah. Claro, es que las cosas hay que ponerlas en contexto porque si no es imposible. Entonces, si cambiamos el contexto para comparar una cosa no se puede. La primera cuestión técnica es eh, para comparar dos cosas es mantener el mismo contexto en ambas porque si no es imposible. Yo, es decir, en España disminuye, ¿no? La... Yo, yo soy un viejo en este contexto, pero en el concepto de mis de mi grupo de amiguetes de Albacete soy el, soy el joven. Por ejemplo. ¿no? Entonces claro, no, no se puede comparar así tan así, bueno. Pongamos cada. Que... Sí sí. Sí sí. Perdón. Ah, eh, ahora bueno. A... Sí. Perdonaré. Eh, que es que la tengo parada solo y lo podéis tranquilamente. Cuando decís que una de cada cinco personas vive al límite, ¿vale?, de sus posibilidades en cuanto a las dificultades para llegar a fin de mes, ese 21,6%, ¿nos referimos a esos hogares de 580 euros al mes de una… o sea, y de si son eh, familia con dos hijos de 1.113? ¿Nos referimos a, a esos no. hogares? No. Eso no. ¿No? No, porque son datos diferentes. Ese dato viene dado por las respuestas a una pregunta sobre sus dificultades para llegar a fin de mes. Entonces, hay varias categorías, eh, con mucha dificultad, con alguna dificultad, con dificultad, y luego las categorías positivas, en las que dicen lo llevo bien. ¿no? Entonces, la suma de esas tres que tienen alguna dificultad es de la que estamos hablando. Claro. Pero no es, claro, es claro, no. Es, es un dato diferente porque no, no está relacionado directamente con... Eh, con el número de. con, con el, el dinero que ingresa. ¿No? Claro. ¿Además serían datos de 2021, pero. Sí. Además, son del 2020. Eso también tiene que tenerse en cuenta. ¿eh? Bien, eh, luego, luego después podríamos volver a lo que hemos dejado a medias, pero vamos adelante. Sí, soy Javier Díaz de Amas Familias, eh, una ONG que trabaja aquí en Madrid y muchísimas gracias por el informe. Simplemente quería entender eh, el dato que nos habéis dado del 78,9% eh, de personas eh, españolas, eh, como que ha aumentado, ¿no? En, en situación de pobreza. No, perdón, no ha aumentado, se mantiene más se, o menos. Se igual. mantiene. Bueno. Y, pobres, y me ha gustado mucho como el titular que ha avisado que no siempre todos los, lo eh, que se dice muchas veces en política o en, o en los medios, eh, los pobres son eh, inmigrantes y menas. ¿no? Eh, ¿Cómo se, o sea, el perfil de, esa, de esas personas pobres? Porque nosotros es verdad que atendemos a familias. Eh, en Madrid, digo, estamos en Tirso Molina y siempre vemos a muchas más personas eh, inmigrantes eh, y, entonces, ¿cómo se hace ese perfil? o si nos podéis dar dos datos o sea, ¿cómo se está, estadísticamente, ¿cómo se hace eso? si puede ser, por favor eh, Lo expliqué antes no sé si lo dejé, lo hice bien pero lo que hacemos nosotros es coger a las personas pobres y extraerlas de la muestra la, la, eh, la muestra de la sv tiene unos eh, 35.000 o, o casi 50.000 este año, Yo creo que ha crecido mucho, pero como no me sé la cifra de memoria, 50.000, ¿no? sí tiene 50.000 personas que representan a la totalidad de la población española. ¿no? Entonces, de esas de esas, 50, algunas son pobres y otras no lo son. Nosotros cogemos solo a las personas pobres y la muestra se reduce de 50.000, por ejemplo, a 15.000, no sé exactamente la cifra, y analizamos ese grupo y vemos cómo son ese grupo. Entonces vemos cómo son las personas pobres, porque en general los estudios se hacen... Eh, que se llama sobreincidencia. Incidencia es decir, de la totalidad de la población, el 10% es inmigrante. Como hace unos cuantos años eran el 3%, entonces estamos inundados, ¿no? por ejemplo. ¿no? Eso es incidencia. Pero eso es muy distinto, porque es mirar el porcentaje desde el otro lado, eh, a decir, pero vamos a ver, ¿cuántos inmigrantes son pobres? ¿no? Eso es diferente. Claro. Y entonces, al coger a la pobreza. ¿No? Lo que hacemos es responder a esa pregunta: ¿de los pobres cuántos son inmigrantes? Claro, y entonces decimos que hay mmm, la cifra que hemos puesto, que no me acuerdo de cuál es. Uh, sí, 20, un, sí un, un 18, un 18, sí, por ahí. Claro. Entonces, más o menos, esa cifra se mantiene. Algunos años ha sido más baja y este año ha subido un poco, pero no mucho no muchos o sea lo, los inmigrantes los inmigrantes pobres son los que son mantienen más o menos constante. luego también hay que tener en cuenta una cosa muchos inmigrantes que están en España y que entran en, la, en las estadísticas corresponden a ingleses que tienen casa en la playa y que vienen aquí todo el verano y que se, se empadronan aquí de esos hay muchos pero no podemos eh, no podemos calcular eh, la, la no podemos separar los dos grupo digamos no, lo, ah, luego hay una cuestión importante a la hora de la visibilidad que tú dices, que también es real. Los eh, digamos el acceso a determinado tipo de recursos, hay determinados ciudadanos españoles tienen más facilidad de acceso que la población migrante, sobre todo si no es población regular. No, eso que se dice que los inmigrantes se llevan los recursos, pues no, los migrantes son los que más dificultad de acceso tienen a los recursos y por eso son los que más prevalecen en, en estos tipos de recursos de, de ayuda social, de, de, de entidades, de eh, digamos no formal que se que se hace por lo tanto hay coherencia entre lo que estamos diciendo en el estudio con lo que tú ves habitualmente o sea hay una coherencia es lógica lo que lo que no es coherente es el discurso que se monta en torno a ello que es falso verdaderamente que no se dice no se dice la realidad la inmensa mayoría de las personas en pobreza son españolas no y hay una minoría que son por lo que ocurre que esta minoría eh, población inmigrante y demás muchos de ellos eh, sí tienen una, una altísima dificultad para acceder a tipo a, a, a, a recursos sociales de carácter de carácter público y, y normalizado Muchas gracias nada más aquí y allí ya. ah bueno perdón al principio no se atrevía a nadie. Ahora, nos, nos, nos, quedan, nos quedan cuatro minutos porque tenemos la aquí. O sea, que no, rápido, por simplemente, favor. aparte de los agradecimientos que ya se han adelantado, yo soy Luis Martín de la pediatra de la Sociedad Española de Pediatría Social y agradezco en particular porque habíamos hablado ya del tema, ¿no? de porque había pobreza infantil. Yo me gusta más hablar de pobreza en la infancia que de pobreza infantil. ¿eh? O durante la infancia. Entonces, la, me, mi pregunta va dirigida cuando se habla de que esas familias, ¿no? por, por primera vez aparece la pobreza en los niños, o en la, en niños y adolescentes, en, la, en, la, en las familias, ¿no? como parte de la, de, la, de la estructura familiar. Pero siempre eh, el tema es que, no, tal vez sea un tema del Instituto Nacional de Estadística, cuando se hace por años se puede saber, hay hogares con niños y adolescentes, que sobre todo las etapas tempranas, ¿no? que son las de la especialmente vulnerabilidad y riesgo, ¿no? que haya pobreza ¿no? en, en estos en niños que... La, ¿Se puede saber la composición de las familias? ¿Cuántos niños de, de 0 a 8 o de 0 a 1 años o por grupos de edad? La, la pobreza infantil se define, bueno, se puede definir como se quiera, ¿no? pero actualmente se estudia la pobreza infantil como la pobreza de las personas, se dice NNA, Niños, niñas y adolescentes. Es decir, personas que tienen menos de 18 años, que se supone que son las que están en el, en el hogar. La pobreza infantil es la misma que la pobreza de las familias, pero tiene su importancia específica, porque para un niño para un niño es especialmente grave ser pobre. Si yo me convierto en pobre mañana porque me echan de mi trabajo, ¿no? por ejemplo, ¿entendés? Cosas que están cercanas, dice. Sí. <risa> si yo me convierto en pobre mañana mi situación en realidad no va a cambiar mucho va a cambiar algo, estaré un poco peor igual como algo menos de pescado o no compro manzanas o lo que sea que esté muy caro ahora ¿no? pero no va a cambiar demasiado pero para un niño eso le afecta para el resto de su vida ¿Sí? siempre se habla de que para salir de la pobreza hay que mejorar el, cap el capital humano pero es que el capital humano cuesta dinero, el capital humano es carísimo. Y para los niños pobres es carísimo. Mi hijo, que está aquí presente, tenía una, un compañero en el colegio que todos los años, ¿eh? todos los años, desaparecía a, a la mitad del curso, más o menos, cuando llegaba la, la primavera, desaparecía. ¿Por qué? Porque se iba a, a, a, a, a cortar fruta y a todas las cosas que hacía con la familia, porque tenían que ir todos. Y ese niño, naturalmente, desapareció rápido de la escuela y no se volvió a ver. Entonces, la pobreza de los menores es una cosa muy, muy importante y que afecta directamente a la calidad de vida, no solo de esos niños cuando sean grandes, sino a nosotros, porque a ver de qué manera nuestros hijos pueden soportar vivir en una sociedad que tenga un 30% de personas pobres, por ejemplo. Eh, eh. Vamos a dar todas las palabras ahora y ya contestamos finalmente porque si no nos vamos. Entonces, no respondemos luego en un grupo. Por favor, aquí, aquí y allí. Buenos días. Yolanda Martínez, coordinadora de reto demográfico de AFAMER, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Bueno, en primer lugar, eh, agradeceros por, por el informe, porque bueno, seguramente nos va a servir de mucho para los diferentes programas que vayamos a poner en marcha con mujeres en, en el medio rural. Y bueno, pues contar nuestra propia experiencia. Yo directamente estoy desarrollando en la provincia de Cuenca, en zonas despobladas... Y bueno, pues hay una gran dificultad con, con las mujeres en, en todo lo que afecta a la, a la pobreza. Es algo estructural, como habéis marcado, y que está muy, muy, muy vinculado el desarrollo al hecho de eh, unas buenas políticas de vivienda. En el medio rural, sobre todo en las zonas despobladas, hay muchísima vivienda vacía. Es necesario hacer también un plan plan de repoblación que vaya vinculado a esas viviendas y que ayude a solucionar el tema de la pobreza a nivel nacional, porque llevar gente de las ciudades, personas de las ciudades que realmente lo están pasando mal y poder trasladarlas a los pueblos, eh, donde existe toda esa vivienda vacía nos va a servir para, para que disminuir esa brecha territorial, disminuir la pobreza y, y bueno pues eh, dar más oportunidades a las mujeres y al mundo rural. Aprovecho que mañana es el día internacional bueno es el día de, de la mujer rural que, que lo vamos a celebrar. Eh, a nivel nacional y bueno pues también si sí, podemos hacernos una fotografía de mujeres visibilizando la relación que puede haber con la pobreza y salir de la pobreza con las mujeres eh, pues me gustaría que lo hiciéramos al final si es posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu intervención. Vamos a la siguiente intervención y quedan otras dos y ya, y ya cortamos. Acabo. ¿Eh? Buenos días. Y, y bueno, pues eh, seguís vosotros, porque tengo que salir yo. Buenos días. Soy Laura Selena, del Consejo de la Juventud de España. En primer lugar, agradecerles por el informe. Va a ser de mucha utilidad para también nosotras trabajar con ello. Y quería preguntar con respecto al estudio sobre el reflejo de la doble problemática estructural de sexo y juventud. En cuanto al empleo, hace unos meses encontrábamos unos datos respecto al empleo de mujeres jóvenes, en concreto eh, menores de 25 años, que si bien este verano se pudo ver un aumento en la incorporación al, al trabajo de la juventud, ese grupo poblacional fue uno de los que más aumentó en el paro. Entonces la pobreza también influyó bastante. Eh, con respecto al estudio... Quería preguntar si lo reflejan, si eh, también el tema de la del grupo poblacional que tiene estudios superiores en ese ámbito de mujer 25 años, eh, lo reflejan en el estudio y dicha problemática tiene alguna solución, le han analizado. Eh, ¿Alguien más iba a hablar? Sí. Ahora sí si me acuerdo. Pues eh, purificación exceso de MPDL. Eh, primero, pues agradeceros el informe, como todos los años, que seguro que va a seguir siendo una referencia tanto para nuestras organizaciones como socialmente. Suele tener muy, mucho impacto y eso es bueno. Eh, a mí me preocupa mucho, de muchas cosas que habéis dicho, claro está el tema de las desigualdades regionales. Entonces, no sé muy bien a qué podemos atribuirlo, porque puede ser en parte que las propias comunidades, hay unas más ricas que otras, o sea, de condiciones económicas, de posibilidades de desarrollo industrial, comercial, etcétera. O también porque hay unas determinadas políticas sociales que están contribuyendo a, a disminuir desigualdades y a, y a la justicia social, etc. Claro, cuando habéis hablado de España comparado con otros países, decíais la diferencia sobre todo en estos indicadores es porque en esos otros países hay mejores políticas que están tratando de luchar contra estas desigualdades y contra esta pobreza. Entonces, en, en España podemos decir lo mismo, que se refiere solamente a, a diferentes políticas o, o también es una mezcla de las diferencias económicas que, que existen de base entre, entre las distintas comunidades. Gracias. A ver. Espera, ¿qué falto yo. Ah, ¿no? <risa> yo soy Elena Gil y soy de APN Madrid. Y va relacionado también con lo que decía la compañera, es decir, eh, habéis hecho la presentación esquemática evidentemente del estudio y me gustaría que hicieseis alguna valoración de la evolución o de la representación de, del impacto en las diferentes comunidades, no tanto en la brecha territorial, sino eh, si ha habido algún dato mayor, que haya generado mayor diferencia en, en esa situación desde el año pasado a este eh, del, de, en, en la pobreza en, autonómicamente ¿vale? ¿vale? A ver, vamos por orden eh, sexo, juventud y empleo tengo apuntado aquí ¿no? eh, habría que decir que primero, las personas jóvenes tienen tasas enormemente más altas de paro de pobreza y en general de casi todos los indicadores de la, o sea, de las personas jóvenes, quiero decir, ¿no?, del de, de resto de las personas. Ahí se segmenta de 16 a 34, de 35, no sé qué, hay, hay varios, hay varios, ¿no? Y entonces lo, los grupos eh, hemos visto que mientras más joven la persona sigue una gradación, mientras más joven más difícil lo tiene, en todos los casos. Y dentro de ellos la situación de esa mujer empeora más todavía. Pero no tenemos un dato concreto donde combine sexo, juventud y empleo, porque es que la muestra se vuelve muy pequeña y entonces los márgenes de error crecen mucho y una de las razones por las cuales nuestro informe lo lee el personal es porque es serio. ¿no? Entonces no vamos a sacar, no, no, o intentamos que sea serio, no, no vamos a sacar una, un, un dato sin una, un apoyo muestral adecuado. Entonces eh, eso, eso, eso pasa también, no solo con ese dato, sino con algunos otros. Eh, ¿qué más era? desigualdad regional ¿no? eh, está ca como en cada, eh, vamos a ver hay un capítulo específico de datos para cada comunidad autónoma ¿vale? y ese análisis que hemos visto ahí con las diferencias de entre la, entre la, entre la, la pobreza con transferencias y la pobreza sin transferencias se repite para todas Hemos visto también que hay diferencias, es decir, hay algunas comunidades autónomas donde ese dato de ese año crece más, donde parece que implica más que, que, que en otros sitios, ¿no? Y no hemos estudiado en profundidad por qué, o quizás sí, pero no queremos decirlo, que también es posible. Eso es por, por... Pero eh, pasa, pasa que hay, hay diferencias. Hay diferencias entre las distintas comunidades y hemos visto que en algunos eh, se reduce más la tasa de pobreza que, que en otras. Claro. Y no necesariamente tiene que ver con la, con la cuestión política, sino más bien con la tasa de pobreza antigua. Lo hemos estudiado, pero no llegamos a una conclusión clara. Esto sí es verdad, no es un chiste. ¿no? Y entonces, como no tenemos una conclusión clara, pues no... No queremos entrar en eso, pero lo que sí hacemos es poner el gráfico en cada comunidad autónoma y decir cuánto ha subido y cuánto ha bajado. Eso sí. Eh, ¿Qué más falta? ¿Ya? ¿Dices algo? Despide. La pregunta que sé es? que. Ah... ¿Sí? ah, ¿Cuál era? Sí, ya está. Pues nada, eh, agradeceros vuestra asistencia y vuestra eh, acompañarnos. Esperamos que el informe recoja eh, con detalle todas vuestras inquietudes y cualquier cosa podéis contactar con, con EAPN que os resolvemos las dudas. Gracias por venir.